con lo cual teníamos unas carteras más o menos equiponderadas en los sectores tanto cíclico como, de, como growth. En est, en esta, ante estos acontecimientos y ante esta invasión de, de Ucrania